Se fue de joda. Sola no se fue. La joda tiene compañía. El tío Titi, el club de fan. El tío... La tía Sandra también que, que aparece. Ahora, Inma también es protagonista de, de todo un poco. Se suma Emma a la historia de Delfina Pisano. Hola Delfi, ¿cómo estás? Bien, Cari. ¿Todo bien? Sí. ¿Se fue de joda? se fui de joda ayer. ¿Te fuiste vos con la Emma? Sí te acompañó Emma, qué grande. ¿A dónde te fuiste? La no, fui a. No, no yo, no lo a la a la cava, donde se recuerda el monumento, ahí estoy viendo las fotos, por eso eh, es muy importante esto. Porque vos sabés, después este, vamos a charlar de esta historia, pero para nosotros que estamos en los medios, como vos, Delfi, o como yo, eh, es un lugar muy este, emblemático, ¿no? Porque qué es lo que tiene, es que un periodista, un fotógrafo, este, fue este, asesinado y entonces lo recordamos, ¿no? Por eso es, eh, se recuerda este lugar como el lugar de José Luis Cabeza así yo, que bueno si ¿sí, yo sigo en el verano o corto perdón vos me no estás diciendo no no vos, ¿vos me estás no, diciendo no, que no, querés no, vacaciones no, vos querés no, vac no, no vacaciones no quiero porque tengo que ir a la playa capaz claro. que metí en la playa y me, me llaman a la playa los que en casa me llevan a casa quiero saber si tengo que hacer todo eso mira todo el invierno, me quedé sin palabras todo el invierno, viste, muchas cosas no hicimos, vos, si vos no. estás en la playa y tenés el teléfono, salís de la playa si no, vos estás si, si, en tu si, casa si, bueno, este, verano, este verano vamos a ir y por, no, por este coronavirus no queremos ir a la playa y si vamos dos minutos y me vengo para acá y tengo que trabajar justo ese día bueno, capaz que estamos viendo como con familia, todo no, no, no, pero muy interesante que estés en la playa. P podés describir lo que está haciendo la gente, si usa barbijo, si no usa barbijo. Es muy interesante que estés en la playa. Así que yo te diría que donde vos estás está mix y donde está mix estamos todos. ¿O no? Todas y todes. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No vas a cortar, vas a okay. seguir trabajando, salvo... Que llame mamá Daniela. Mamá Daniela baja línea y dice: Se queda Delfina de vacaciones y Delfi sonamos. Igual, igual, no, no, igual voy a seguir como todo el año, eh, como venimos este año. Eh, vos me pueden llamar, vos me podés, yo te puedo llamar, vos me puedes llamar, lo eh, puedo seguir hablando. Y yo no quiero vacaciones, quiero seguir igual. No, no, no, vacaciones no quiero. Pues si tengo vacaciones estoy te aburrido en casa, así que mejor estar hablando con vos y hacer cosas. Porque yo también, yo también en el grupo. Sí. Y te, estamos aburridos ya con los chicos. Y estamos haciendo como hacer algo, uh -huh. para, como un, como una llamada a llamar algo, pero deberían hacer picar a los chicos, pero ahora se le, más tarde se va a aplicar. Y nada, y es algo para... Ayer en el grupo y es como una partida de mí que se me fue, una parte que me fui con amigos y otras que vos bueno, te vayas, te quedas al lado mío, por pues, eso. Eh, vamos a seguir, seguimos, no, ponemos, verdad, yo sigo, yo estoy en casa. Yo te propongo algo, algo pero totalmente divertido. ¿Qué? Ya que vos te pones triste porque quizás los chicos están aburridos, tus amigos, tu núcleo. Vamos a, vamos a coordinar, si estás de acuerdo, un encuentro. Zoom en vivo para Mix Magazine... Con los chicos del cole. ¿Qué te parece? Una charla vía Zoom. Bueno, pues hablo con mamá, No me achiques, no te me achiques. Sobre, no hablas como mamá, no, lo organizamos con tiempo. Puede ser en el en enero, puede ser llegado Ay. para para tu cumpleaños, puede ser un montón, porque yo tengo que hacer la torta para tu cumpleaños, ¿te acordás? Sí, Cari, no te olvides, por favor, que vos no encima. Jamás me voy a olvidar de la torta chocolatosa empalagosa. Okay no pasa nada, igual bueno, mi compañero va a venir todo porque va a estar vacuna puesta allá, va a ser todo, no sabemos feria, pero no yo voy a ir, yo voy a tener tan... así que claro yo voy a estar en el auto afuera con globos y la torta y el que quiera tomar comer torta primero vas a apagar la velita sí. y después Me el que, que quiera tiene que pasar por mí, si sí, comp sí, compro de 19 años Cari sos re grande ya re, mira, re, re señora, Me dijiste los, antes de los 15 me pudiste trabajar con vos mirá, 15, antes de los 15 no, no, no, ya habías cumplido 15 si no me invitaste a cumplir a 15 ah, ah ya habías cumplido los 15 a los, 17? A los 16 16 16 años tenías cuando empezaste ya tenés, tenías que tener 16 años si no, no podés trabajar Mira, tengo, eh, tengo sí, con los números y, y otro, con vos y trabajando ahora ¿Viste? eternamente me parece sí. Delfi, bueno fíjate entonces eh, tu cumpleaños la torta sí. las salidas de la playa si vas al supermercado sí. salís está donde vos estás está mix y donde está mix estamos todos todas y todos sí Dale. y el, Dale. y pablo también quién es pablo te está mandando ah. saludos hola ah, no ahora de Buenos Aires, son de Buenos Aires. Amo a Delfi, a Delfina. Sí. ¿Quién es sí, son Pablo? De, son de Buenos Aires. ¿Viste Filo? Tío, son tíos. No, no, son, ¿Viste mi Filo en la convencionalidad Buenos Aires? Sí. Mi abuela, mi abuela, Filo, sí. Sí. de Buenos Aires, Sí. y le pasa el link y me está Ah, bueno, mandale un saludo a Pablo. Pues te dejo el micrófono para que hables con Pablo. Mándale un saludo. Un saludo, Pablo. Gracias por escucharnos, Pablo. Gracias por escucharnos. Perfecto, tenemos que responder a nuestra audiencia. Sí, si no, nos quedamos con cero. Total, y eso es terrible. No queremos que no quede que con cero. De ninguna manera queremos. Eh, el club de fan del tío Titi, tío Titi. está triste. Yo te Adiós. llamé, te pido un favor, que me atiendas cuando cortemos, cuando termino sí. de hablar con vos, no me cortes, ¿sí? ¿sí? Dale. Que tengo Dale. que decirte algo, que producción Dale. te quiere decir algo. Dale. Club de fan del tío Titi que no corte. está triste. ¿Por? Todavía no apareció el tío Titi se la pasé pero capaz que está el augura y está no sé la si está de también no sé si me está deburando no, sé si no sé Pablo es el tío Titi acá apareció dice no soy yo es es el tío Titi Delphine ah, ah. Que ponga el nombre entonces, que no ponga Pablo, que ponga el nombre, que más fácil. Que ponga Tío Titi, que se cambie el face sí. Tío Titi. ¡Hola, Tío Titi! ¡Ay, ay, Tío Titi! ¡Ahí están a los gritos! Ya no estoy acordando de gritos. ¡Se escuchan, se pusieron alegres! ¡El club de fan de Tío Aleglos. Titi! Sí. Las chicas están desesperadas en la puerta. Delfina dice: se, Delfina, déjalo de ¿Eh? al. ¿Eh? ¡Oh! Así ah, le digo, papá. Ay, bueno, hay que decir: eso mucho a las fans nos les gusta, ¿viste? ¿No? Tenemos que decir: pues, te, eso, le, le creo que le, que le estamos creando un problema al tío Titi. Pero no importa, acá el, los carteles del club de fan del tío Titi dicen: Delfi. Dejalo al tío Titi. Delfi, dejalo en la radio al tío Titi. Eso es lo sí, sí. que... Estás sí, sí. en no todos voz, los carteles. No, no, no. ¿Cómo vas a dejar tu lugar? Acá lo que piden es que vos con el tío Titi que lo dejes entrar a la radio nada más, pero no que, ah, que, que ocupe tu ah, lugar. No, no, ah, de ninguna manera. Ah, bueno. Mira, para su vida, el tío Titi es lo max. Acá dicen que sí. es lo más tierno. Están acá con los carteles. Es un tierno, Delphi, querelo al tío Titi. Te estoy leyendo todos los carteles. Sí. Delfi, el tío Titi, para su vida, por vos. Sí, para mí. Pasa, <risa> pasa, pasa, pasa la vida por mí, tío Titi. Es lo más... La casa, el, los viernes, cuando yo venía del colegio, sí. eh, cuando se podía, eh, me, juntaba, me, me, me terminaba el colegio y todo, venía a esta casa y yo digo, mi a digo, mi mamá pues, me pongo hasta y llamalo si te deja y lo llamé y me, me pasó a buscar con mi hermana fuimos a comer y lo, él los trajo los busca, los trae y los pone los saca y es el mejor tío que tuve en la vida por eso todo eso, por eso. Oh, eso es... me me derretí <risa> lo que dijiste el mejor tío de mi vida me encantó tío titi que, te, que él dice que le rompiste el corazón por no reconocerlo Mirá lo que te dijo la Delfi si esto no te derrite, tío Titi, no sé qué te derrite. <risa> te dijo que sos el mejor tío que le pasó en la vida. <risa> él, él, me deshabló, él me salvó de tres... De tres ¿Viste cómo te, que, te quedas con el auto? Sí. Como te quedas en el agua? Bueno, él me salvó tres episodios que tuve porque... Cuando ya bueno, vivimos en Buenos Aires allá, lo, era mucha agua, asuntó mucha agua, y, y si querías pasar, no podías pasar porque te quedabas entancado. Claro. Y él, y él está viviendo, viviendo en Buenos Aires, y lo llamé, lo llamé a él y digo, inicio a buscarme que estábamos iluminados. Y me acuerdo que dije, tío, tío, tío me estoy jugando, jugando el culo, me acuerdo que dije toda esa palabra, <risas> y me vine a buscar, y me agarró pita, y me fui al auto de, de él, y al otro día, que tiene, al otro día, es, es hay que, pa hay que pasar la lluvia, hay que pararla. No podemos parar la lluvia. bueno, hay que pasarla. La pasamos y el otro día, eh, mi papá se lo hace temprano y lo todo sea, Estaba está todo mojado, estaba todo todo Y mi hermana costa, y mi hermana costa. Emma, Coteta. <risa> Eva, personaje total. Acá el tío sí. Titi, que lo mataste, ¿Qué? claro que lo mató, sí. Claro que te mató con lo que te dijo, tío Titi. <risa> sí, después que pase, que venga a casa. Ahí te está invitando, ¿viste acá? Mira, la, no sabes el club de fan cómo te está aplaudiendo Delphi? Lo que lo, el aplauso y la alegría que aceptaste el tío Titi que lo querés al tío Titi, y no sabes cómo está el club de fan de Locas acá gritando sí. como Loca Delfi, Delphi, Delphi. mira, no paran de gritar Delfi, Delphi te queremos, Delphi te queremos. Sí. <risa> bueno, Delfi, la verdad que muy lindo sí, lo te, que no, dijiste. Dijiste que no corta, así que hoy No vas a cortar, no. Vamos a despedir no. a la audiencia, pero vos no vas a cortar. No, voy a cortar todavía. Le vamos a mandar un saludo a Emma, porque Emma ahora es protagonista de la foto. puso una foto que vos me mandaste con Emma. Sí. ahí Vos, el tío Titi te hizo upita. Hace, sí. hace unos años que vos me dijiste, vos le estás haciendo upita en la foto a Emma? se metieron por mí, así que... Mira qué fuerza que tenés, Delphi. Yo sí, quiero... Fuerza. ¿Te re... ¿Me vas a hacer upita a mí? <risa> Voy a pensarlo, ¿eh? Pensalo porque estoy muy gordita. <risa> dale, dale, dale. Esta cuarentena le está mal, Karen. esta cuarentena le está mal. Comí un montón, vos también comí un este montón, comí todo yo, esta cuarentena. Eh, sí, todos, tamo, estamos Estamos terribles vamos ir para, Sí, vamos a ir dando por todos lados Total, total Rollito por un lado y rollito por la otra. Sí Tenés un problema familiar increíble Te sí. cuento te, te voy a redactar el problema familiar Que estás teniendo sí. en este momento Escucha sí. <risas> pusimos un poquito de folclore porque se armó el folclore de las familias y a mí, ¿quién me quiere a mí? y acá está la tía apareció la tía ¿qué tía? tía? Mullé, tía. y dice, y a mí la tía de, de Diana la que ¿Diana? vino de Mar del Plata Diana la Vas a pasar una noche terrible. Sí. Yo, que vos, con todo lo que halagaste al tío Titi, hoy la tía el no bueno, te deja dormir. Bueno, anoche noche quiero comer acá a casa y ahora me voy. A, después de Nora, me vengo a bañar y me, me, me, me vienen a buscar y me, me voy a buscar allá a pasar unas lindas noches con ellos. Bueno, vas a tener que decirle a la tía, yo te, esto que no nos va a escuchar ahora. Puedes decirle, un día es de la, de la, del tío Titi otro día es para vos. El próximo jueves te digo cosas a vos y listo, ¿no? Sí, fue el otro jueves, te que jueves justo fue el tío Titi. Claro, hoy tenemos el club de fan de la, de, del tío Titi. Tal sí. vez, quizás, la tía diana tenga el club de fan el jueves que viene. ¿Y no sé Y no sabemos. Veremos, veremos, después lo sabremos. Bueno, <risa> Delfi, mando un abrazo muy, pero muy grande. No cortes que producción no. quiere hablar con vos. Dale, y nos dale. encontramos el próximo jueves. De todo dale, un poco, ¿dale? Un poco, dale. dale. Beso. Beso. Beso. Y así pasó Delfina Pisano en la tarde del magazine. No te vayas, me quedo con vos y para vos. Último tramo de Mix.